Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Este jueves, que no es la hora virtual, ya sabéis que cuando hago yo este programa, bueno, ponemos lo de la hora virtual, pero es top juegos, ya sabéis, lo, lo que viene este mes, el mes de febrero, el top juegos de los más destacados, digamos, porque este mes es espectacular, hay muchos lanzamientos, como si podéis imaginar. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Pues aquí estoy, tú en un lado, yo en otro Y en medio tenemos un agujero negro sí. que es para las sorpresas Que llegaron este mes y no sabemos Sí, pero bueno. las sorpresas Que, que yo te digo Es que con, con el lanzamiento de Playstation VR 2 El 22 de febrero Pues pues claro, llegan más de 30 Títulos de, títulos de lanzamiento Que no vamos a traer todos aquí Porque queremos destacar sobre todo Juegos nuevos que no conocíamos eso si vais es. a ser nuevos en Playstation VR 2 Pues va a haber mucho más de lo que veamos aquí E incluso que merezca la pena Me refiero, ¿vale? Que luego de todas sí, formas sí. haremos un repaso Aunque sea por voz de, de otras cosillas que llegan Entonces yo creo que deberíamos darle caña Si te parece Gaby, porque hay unos pues hay, un, hay un montón, sí <risa> Así vamos uno por uno Y eh, porque no, no teníamos cuanto. ni imprevisto Algunos de ellos Venga, pues empezamos con el primero de ellos Con estos juegos VR de febrero y yes, son Zombies Survival Nation de One Kill Studio Eso es Este juego ya llegó a pico Sabíamos que iba a ser una exclusiva temporal Y hoy así por eh, sorpresa Ha llegado a, a Steam ¿eh? Llegará también a Quest 2 No sabemos si hoy, ahora lo miraremos Pero ha llegado hoy a, a Steam ¿eh? Es un cooperativo de supervivencia y zombies. La gente que lo ha jugado en Pico dice que es un poco como eh, Arizona, eh, Sunshine, por el tema de los bueno, zombies, pero, no, con crafteo, <risa> pero con crafteo. Pero con crafteo y con eh, momentos de pesca y de caza. No es malo, ¿eh? No tienen malas, no tienen malas eh, reseñas en Pico, eso sí, en Pico dicen que los gráficos porque pues, son un poco pobres. La versión este, de PC... Este tráiler es la versión de PC. Que se eso es, la versión de PC, pues ya vemos que se ve, bueno, bastante bien, ¿no? Para ser sí, en fin, no todo, se de un gran estudio. No se ven mal del todo. Uh -huh. ¿Sí? Pues a ver, se supone que es cooperativo para cuatro jugadores. Yo, por el, por el hecho de que sea cooperativo, pues a ver, qué tal. Lo que pasa es que lo de survival, pues no, ya sabes tú que no soy yo mucho de la supervivencia, pero oye. Es cuestión de probar está, si me... está, Ha salido hoy Está de oferta con un 10% de descuento Y lo tenéis por 26 euros Con 9 céntimos Bueno, no es Muy carito <risa> Pues otro de los juegos Que tenemos hoy es un viejo Conocido que salta Salta a Quest 2 y por eso es el, Por eso está este mes aquí y este Lo jugamos en directo para Playstation VR 1 cuando, cuando llegó uh -huh. Y la primera, el primero estaba en Atlas, y este llega a la tienda oficial. Este se supone que ha llegado hoy a la tienda oficial, efectivamente, ya está por 24,99 euros. ¿Eh? Willand 2, para balancearse ahí por paisajes de colores pastel, por árboles y, y rocas, y esta segunda parte, que para algunos es eh, inferior a la primera, ¿eh? Yo me encuentro entre, entre ellos, el que me gustó más, la sencillez de la primera parte que la complicación de jugar en cooperativo y con enemigos grandes y disparando de la segunda parte. Que no estoy diciendo que sea mal juego porque es un no, juego. No, mal, ¿eh? mal juego no, el juego es un juego divertido. Sí. Uh -huh. Tenía su gracia también y el disparar el... ahí y lo de jugar con compañeros, claro. Y y es el era... único estreno que ha llegado hoy a, a Quest. ¿eh? Sí, se supone que también llegará a PlayStation VR 2. Este... Llegará más adelante, pero no en febrero, al parecer, llegará más tarde ¿eh? Yo recuerdo que cuando nos pasaron en su día a Lo que era el juego para PlayStation VR1 Ellos lo decían, en plan, sí, sí, lo sacaremos para PlayStation VR2 Pero claro, era esto ver, que dice no, ahí... nosotros, nosotros sabíamos que iba a salir en PlayStation VR2 desde antes de Navidad Estamos aquí calladitos y no hemos dicho nada Pero en cambio, un youtuber esta semana hablando con el creador pues le sacó ahí, le tiró de la lengua y eh, también lo no estoy para el Playstation 2 está ¡Ah! pero bueno, se sabía que iba a llegar para el Playstation 2 pero no se podía decir yo imagino que lo hará una actualización sí. gratuita aunque todavía, no, como dices tú, no, no lo han confirmado no. No, no, no, sabemos no sabemos si será actualización gratuita si habrá que pagar 10 euros como para el Tetris o para algún otros o si precio completo como los MOS no sabemos uh -huh. Pues saltamos a Cibrix de Holonautic, los creadores de, de Hand Fishing Lab, que es este juego de, de mm -hmm. deportivo, de, con esta raqueta. Sí, ahí. este es pues un poco Padel, eh, otro poco Arkanoid, de machacar los los ladrillos que tienes ahí al fondo. Este ya salió para para Quest, está en Lab Lab, pero hoy ha salido para visores eh, Pico. Curiosamente, solo es compatible para Pico 4. Yo que tengo Pico 3, sí. no lo he podido jugar. Y cuestan 9,99 eurillos Es raro, ¿eh? Porque llevan el mismo procesador, ¿no? O sea, que no, no estamos hablando como, como que es pues uno, ¿no? Pues, y no es un juego muy exigente Probablemente sea un errorcillo de estos de Anda, que no se me ha olvidado darle aquí un clic De que también funcione en Pico Neo 3 Pero la verdad es que no A mí a mí no me ha funcionado en Pico Neo 3 Pues sí y en su ficha pone solo Pico 4, así que por si acaso si tenéis Pico Neo 3, pues antes de comprarlo, bueno, pues, pues, pues os, os, os aguantáis las ganas. ¿Eh? Porque oficialmente solo es compatible con Pico 4. Pues tenemos más zombies. Los, zombies, que zombies. Vez, los zombies, zombies y el alcohol Al alcohol bueno, y zombies. Este, este le hemos servido un poco por, por la gracia Porque dijeron que iban a sacar una demo en enero Al final ha, ha llegado hoy a Steam Es una demo de Drunk or Dead 2 De este juego en el que tienes que emborracharte Alcoholizar tu cerebro Para que a los zombies no les apetezca comérselo Y tú mientras tanto pues les puedes disparar Y acabar con ellos una demo gratuita en Steam, sin más, no es que sea un top juegos, pero como ha salido pues hoy hoy mismo, pues os lo traemos. Bueno, eso ya dependerá de lo que hagan. Si es solo oleadas de estar ahí tomados de cervezas, pues habrá quien le llame y a quien Yo, Por ejemplo, ya, en mi yo ya o... me la he descargado. Yo ya me la he descargado, así que si no lo juego esta tarde lo intentaré jugar mañana y ya veré si os hago algún algún vídeo corto, o okay. qué me hace, pues eso a mí me, la me, premisa llamaría, me, me llamaría que tuviera misiones de, de, pues eso de no solo estar ahí en el bar y ya está ¿sabes? Y, y no visiones, sí. misiones, misiones ahí campeando en el bar, porque me entiendes, sino que te muevas por, por escenarios, ¿no? Como, como survive por ejemplo. Uh -huh. Y otro de estos que, que yo creo que ya lo había jugado tú Gabi, este, Barbaria. Ah, este me suena, sí, este es Barbaria que sale para Quest 2 el jueves que viene, pero que ya salió en su día para primero en la tienda de Oculus Rift y luego en, en Steam. Y la verdad es que es muy curioso porque es un juego que mezcla eh, la defensa de la torre, porque tienes que construir defensas en una, en una ciudad, como las flotantes, pero luego también puedes bajar en primera persona a pelear contra los enemigos que atacan a tu ciudad y a mí en su día, que lo probé hace un más de un año y estaba muy verde, ya me gustó. Así que yo creo que saldrá el jueves que viene para Quest 2 y que de paso eh, dejará la fase de acceso anticipado en, en Steam y en, y en PC, en, en la tienda de Oculus Rift. A mí este me gustó bastante, porque pasabas eso, de, de, del modo Dios de en tercera persona de planificar tu, tu ciudad, tus defensas, a luego ahí mancharte las manos de sangre en primera persona. Sí, de esos tipo de defensa de la torre, ¿no? O así similar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Barbaria. Barbaria. Quest 2 Reef Steam. Eso. ¿Vale? El 9 de febrero, en, en, en, que es la semana que PCVR viene. Ya lo, en PCVR ya lo tenéis y en Quest sale el 9 de febrero. Correcto. Y ahora el que toca es un port, una adaptación de un juego plano que espera, espera, que salta con versión VR a, a Quest 2 en este caso. Eso es. En este tenemos que conseguir... Colonizar Marte, hacerlo habitable. ¿Eh? Este llega también el 9 de febrero, el jueves que, que viene, y es bueno, pues como un Sim City, un simulador de construcción de ciudades, un poco juego de estrategia, pero en vez de en, en el planeta Tierra, en Marte. ¿Eh? Y efectivamente, pues ya existe versión plano, y esto es una, una adaptación, un port a, a VR que de momento solo para Quest 2. Sí. Uh... Se anunció en un, un showcase de estos que se hizo en diciembre uh -huh. y concretamente el, el estudio que, que está detrás es, bueno, la, la editora es Raufuri que se que si acordáis del Townscaper este que es una editora que también apoya bastante lo que es la VR La VR, sí, sí y, y The Signifier también es de ellos que luego lo, lo, lo enseñaremos uh -huh. Oye, pues mira, todo lo que sean adaptaciones y que vengan, pues yo por mí encantado es un género que tiene sus fans uh -huh. ¿Eh? Y ahora Este lo traemos porque realmente estaba allá Pero lo que pasa es que salta a la tienda oficial De Quest Que es Powerbeats VR este es... Que bueno es un juego pero más bien es Una un bueno, herramienta es, De entrenamiento es una de fitness ¿no? es, es una aplicación de fitness Yo este recuerdo haberlo, haberlo Probado eh, tiene bastantes ejercicios, no estaba nada, nada mal en la parte visual para ser entonces un juego de, de Apple pues Ha llegado ahora, ha conseguido pasar a la, tienda, a la tienda oficial Ya sabéis que hay mucha gente que usa los visores para hacer ejercicio Las aplicaciones de fitness pues son un género propio dentro de la VR Pues este es uno más Uno más que llega también el jueves que viene ¿Eh? uh -huh. 9 de febrero A Quesos. Y debería funcionar Y debería funcionar en Quest 1 Porque si estaba en App Lab, allí todo funciona para los dos visores Pero bueno, puede haber sorpresas <risa> sí, sí, Si no, pues ahí tenéis PC Como dicen, no Voy a jugar los PC <risa> Pues luego tenemos Más zombies Hostia, lo, este este mes es los zombies Zombies, zombies, zombies, zombies. <risa> Es que yo no tengo ningún problema Es que viene también <risa> Drop Dead de Cap de cabin sí. sí esta es como la segunda parte de drop dead pero eh, ahora ha cambiado bastante ahora vamos a, a estar en una cabaña perdida en el bosque ¿eh? un poco ¿eh? como, como en estas en estas películas de evil dead y allí nos van a atacar sí. nos van a atacar enemigos ¿eh? Y este, y este, este, cuando llega. Este ellos, llega ellos mismos lo dicen jóvenes. que es Devil Dead, The Cabin in the Woods, Stranger Things, que son fans de, de películas sí. de los 80 y se han inspirado en ello. Es como, como dicen, una carta de amor al género de forma inmersiva. Eso. las estudiando Son Assembly, que son lo que eran Pixel Toys antiguamente, ¿no? La, como, como el departamento sí. de VR que, que se fue por su cuenta, ¿no? y eso llega el 16 de febrero. A, a Quest 2 y a Pico También a visores Pico En ¿eh? principio Pico 3 y Sí, pero de Pico momento 4. se queda en estándar No, no, no tiene versión... No, de momento no han anunciado que vaya a haber Versión de PC y, y tampoco de PlayStation VR VR2 ¿eh? Quest 2 y Pico Bueno, a ver, a ver Supongo que esto es como todo, lo lanzas primero en un sitio Y luego quizás salte También a, a otro Como este caso que es el de Light Brigade ...que se anunció para PlayStation VR 2... ...o al menos el anuncio este principal o de... primero fue en ese, esa plataforma... ...pero también llega a más... A más ...este plataforma. va a va salir en todas partes... ...este llega el 22 de febrero a PlayStation VR 2... ...como juego de lanzamiento... ...y también sabemos que eh, va a llegar a Quest 2 y a PC... ...pero no estamos seguros de si llegará el día 22... ...o un poquito más tarde... ¿eh? ...lo ponemos porque a, a PlayStation VR 2... ...sí que llega el 22 de febrero... ...y saldrá para Quest 2 y para PC... Pero no sabemos si en esta fecha o pues, más adelante. No, no tiene mala pinta. También tiene su, su estilo no, este, de... este, uh -huh. este visualmente... La verdad es que mi estilo visual tiene más estilo en Quest 2 que, que PlayStation VR 2. Pero eh, nos ha gustado. ¿eh? Este nos gustó el, el tráiler y tiene buenas, transmite como buenas sensaciones. Pese a pesar de la simplicidad de sus, de sus gráficos. Pues ya está, precompra <ríe> La Brigada de la Luz Muy bien, pues el siguiente Que tenemos es este Es este otro de esos clásicos planos, O sea, planos ya, ya me entendéis <ríe> Que es una saga que, de juegos planos Que salta ahora a la VR Y es Hello Neighbor, Search and Rescue Que con este pasa un poco Como con el anterior, sabemos que el día 22 Llega a Playstation VR 2 y que va a llegar también a, a PC y a, y a Quest 2, pero no estamos seguros de que vaya a ser el lanzamiento simultáneo en todas las plataformas. ¿eh? Bueno, pero al menos que aquí que colarse... que está anunciado para, para más plataformas. Eso no es. Solo... Aquí, hay que, aquí hay que colarse en la casa de tu vecino, un vecino del que sospechas que esconde cosas turbias. Y bueno, pues hay que... Es un juego de sigilo, básicamente, ¿eh? De estar pendiente de que no te atrape el vecino como si fuese el Alien Isolations, pero con bote. Sí, a ver qué tal sale. Estaba, estaba mirando, este se podía precomprar ya, ¿no? Este estaba en precompra, pues ahora te lo digo. Te lo digo, te lo digo rápidamente. ¿Dónde, dónde estás? Eh, Hello Nervous. Sí, son 30 80. euros. Sí. 30 euros. 32 euros, y, si, y si tenéis el plus 26,99, 27 os ahorráis sí, tres orillos un 10% de descuento que tiene ahí bueno, pues, pues eso otra, otra saga conocida que salta la vr y otra saga más conocida o al menos, bueno, sí conocida es ¿eh? porque tiene su, su historia detrás <ríe> <ríe> <ríe> quizá no es, no sé, es que depende, ¿no? Esto de pues, yo por ejemplo... No, será con... Será conocida en Japón, porque yo estoy como tú, que, tam que tampoco conozco este juego de ritmo y fuegos artificiales, que es juego de lanzamiento de PlayStation VR 2, supongo que muy pensado para el mercado japonés, aunque aquí cada vez hay más frikis de, de estas cositas. Uh -huh. La verdad es que es pues, tiene pinta tip, como si fuese el Tetris, ¿no? de Este que sacaron para... Para VR, ¿no? Para PlayStation VR para, Y también para Quest y para, para todo Que a mí sí que me convenció El añadido VR para Tetris Pero sí. aquí, como estamos viendo el vídeo en plano Hasta que realmente no lo veamos en un VR En una PlayStation VR 2 Pues no sabemos el grado de profundidad O el grado de inmersión que te puede dar la VR A un juego, pues que en principio No parece que, que vaya a ser que, bueno Muy 3D, ¿no? muy muy Claro, y también va a estar disponible Tetris Effect Que ya pues sí pues sabemos que es valor seguro, ¿no? O sea, bueno, es Tetris sí. de toda la vida Y sabemos también que hay que pagar 10 euros Si lo tienes en Playstation VR y lo quieres en Playstation, no. PlayStation VR 2 Hay que pagar 10 eurillos No es un port gratuito Ya, ya, ya Y... Eh, okay. Y de este género Que viene ahora Pues va a ser el primero que llegue a Playstation VR 2 Si no me equivoco a ver, a ver. Este, no, no pudimos poner el trailer la otra vez Pero aquí está el trailer de Pavlov Pavlov VR, oh. versión de PlayStation VR 2 Eso es este con, Es un juego que ya Con la... juego cruzado, con, con PC Conoceréis ¿eh? Perfectamente, multijugador Armas realistas eh, Simulador táctico militar ¿eh? Pues para PlayStation VR 2 Ahí está ¿eh? Sí, con, con, tenía, tenía diferentes modos Como se ve ahora en el trailer su, su modo zombie ahí tipo como el Call of Duty sí este es, este es el Call, Call of Duty de la UV, de la VR <risa> o, uno de, o uno de los Call of sí, Duty de, de la VR sí, sí. bueno, porque vais a poder pegar tiros desde el primer día en PlayStation VR 2, está claro en multijugador sí, porque el Farwell ese, Ultra ese parece que no llega a... ahí está el modo estrella a mí me recuerda a ahí, esto... <risa> Bueno, pues. Bueno, el hospital y tal. Si se parece al e 4 no está mal, tampoco. Sí, sí, joder. Pues nada, a ver qué, qué tal sale esta adaptación. Y otra adaptación que salta en este caso de PC a PlayStation VR2. Una de estas que, que puede ser interesante para enseñar. Aunque bueno, me acuerdo que no sé si era Oscar uh. o Julio que hablaba de que si puede marear. Eso ya. Mm. Bueno, esta desde luego en PC se veía increíble, el, el Kayak VR en Mirage, se veía increíble. Ya dejaremos si es un juego, experiencia o simulador de Kayak, cada uno que lo valore. Realmente, bueno, pues se trata de ir con el Kayak por distintos escenarios, de día, de noche. Hay carreras fantasma contra otros jugadores o, o, o contra relojes para superar tiempos. Te lo puedes tomar como una cosa relajante o como como un juego incluso de fitness, ¿no? de hacer brazos. Yo que tengo kayak, aunque lo uso poco, yo no me mareé nada. Yo creo que también te mareas si en la vida real te mareas en, en barca o en los, en, los o en kayak, en canoa, porque al final sí que te andas ondulando, ¿no? oscilando en el agua. Pero la verdad es que eh, si en PC se veía bien, en PlayStation VR, como hayan exprimido toda la potencia, también va a ser un espectáculo eh, visual. Yo creo que este, por ejemplo, en una tienda Esto te lo ponen en un centro comercial Para que te una unas Playstation VR 2 Y visualmente tiene que eso es de los que llamen la atención Vale, pues seguimos con, con Otro conocido Que también salta, como bueno, con muchos que van a saltar A Playstation VR 2 Y en este caso es la edición mejorada Del Star Wars de Tales from the Galaxy Edge Que llega con oh. sus dos partes integradas o sea, juntas, me refiero que compras uno y ya lo tienes todo desde aquí, desde aquí pido a los estudios que por favor procuren poner nombres un poquito más cortos, o sea porque entre este y el de Walking Dead Science and Signer Chapter 2 Retribution o sea <ríe> madre de Dios la verdad es que no sabemos no conocemos más que el trailer pero yo que este lo he jugado en Quest sin duda lo han mejorado visualmente ¿eh? Como dices, mejorada, supongo... pero no mucho <risa> ah, Bueno, a ver, yo, yo sí que lo veo Muy mejorado visualmente eh Y eso que en Quest 2 se veía bastante bastante bien Yo a este lo tengo, le tengo ganas de volverlo a jugar En, en PlayStation VR 2 ¿eh? Le tengo le tengo ganas, me gustó en Quest 2 y, y mejorado Pues yo sí le tengo ganas de darle un repaso ¿eh? Bueno, en Development y que ya está desarrollado El bueno, trailer ¿eh? era anterior y otro más, otro más, porque esto ya sabéis, pues muchos se apuntan, y, y aquí está la, la, nuestra amiga Quill, con Moss, el, este Bray, es del el libro 2, sí. si no recuerdo mal, y van a, estar, van a estar los dos, o sea, el 1 y el 2, uh -huh. vamos a tenerlos ahí para, para verlos mejor, que esto, con, con Josh Stigma, que era el de creativo ¿no? de, de Poliark. Ambos juegos van a salir en PlayStation VR 2 con mejoras no solo visuales, sino también pues aprovechando el seguimiento de ojos para que puedas seleccionar elementos del escenario simplemente mirándolos y ellos justificaban así pues el que haya que volver a pasar por, por caja, porque aunque tengas MOS 1 y MOS 2 de PlayStation VR, si los quieres en PlayStation VR 2 tienes que pagar otra vez el juego completo, hay buen precio en un pack, yo creo que son juegos que merece la pena, bueno, han, sido los, han ganado el año pasado Tropecientos mil premios Y siguen ganando premios este, este año Con vos Libro 2 Y yo creo que va a ser un gran Es otro de esos títulos que si se los pones a la gente Acaba Acaba queriendo tener un, un Visor VR Sí, es que la verdad es que Falta que saquen un trailer en condiciones Porque hay algunos juegos que no hay trailer todavía nada bueno, que, estamos Nada más que GIFs nada más que... ir hablamos, hablamos mucho de la falta de promoción de PlayStation VR 2 tanto por parte de Sony como no sé si también de, de ciertos de los estudios ¿no? porque está quedan 20 días sí. estamos todavía a la espera de si va a haber un gran evento o, o no y, y sinceramente incluso vas hoy mismo a la tienda de PlayStation VR 2 y te encuentras con 12 juegos o como mucho 20 juegos cuando sabemos que el día de lanzamiento va a haber 35 entonces venga Sony, un Impulso a esto que cuesta 600 pavos Y hay que venderlo, narices Bueno, y hablando de Gips, en nuestro caso Porque vale, hay gente que, que la ha podido jugar ya Pero no podemos... Pues, de, pues este, es así, un caso. No. este es un caso bien claro Hemos cogido ejemplo, lo oficial lo, lo oficial que han puesto son sí, sí. Gips o sea, sí, Son sí. estos ah, Gips que, que van un el, poco a pedales Pero por, porque son Gibbs, vale en el, en el blog de Playstation ha salido hoy pues, una, bueno, pues, una, una entrada para hablar de las maravillas de Gran Turismo 7, pero eso, han puesto ahí unos unos GIFs sin, sin sonido, pues en vez de haber puesto un trailer espectacular ahí con su sonido, con los motores rugiendo, ¿no? Y dicen que el juego es maravilloso, que gráficamente se va a ver igual que la versión plana, que es mucho más inmersivo, que que, que, que, que, que vamos que, que hasta a mí que no me gustan los juegos de conducción me lo han vendido, pero aún así, por Dios, que este es un juego vendevisores, creo yo. No, no, totalmente. Necesitamos algo sí. más. Necesitamos, necesitamos necesitamos algo más que unos GIFs. Bueno, este por lo menos no te van a cobrar la actualización, es gratuita y Este es gratuito, además este es fácil conseguirlo por 20 eurillos o en descuentos en la tienda digital o en bueno, las tiendas de segunda mano. Y desde luego, si os gustan los, si gusta los juegos de conducción de simulación, pues sí. buenazo. Y sin, ah, co sin concesiones, ¿no, Gaby? O sea, gráficamente igual. Sin, co dices. sin concesiones es lo que dicen ellos, porque yo no lo puedo probar, pero eso que, que no. no ni, sin concesiones ni en el nivel gráfico ni tampoco en contenido. Esta vez llega con todo: ¿eh? con todos los circuitos, sí, todos por, los coches, todas las por, carreras, todos. los... ¿eh? Por fin en la, en, la, en la entrada que han puesto oficial ponía eso, ¿no? De, de, de Entire como campaña, ¿no? Algo así que pues, sí, claro. La campaña de sí, sí, era... había hubo dudas en su momento a ver si el GT7 iba a ser pues como el anterior, no como el GT Sport, que, que tenía un modo VR ahí, bueno puesto ahí como, eso, como casi como una demo, pero no, este es el juego completo, entero y verdadero que ya era hora <risa> hombre, es que sería la caña no, pues sí. que no lo hicieron, ¿no? Pues, sí. pues sí muy pues bien, sí. luego otro, otro clasicazo clasicazo, bueno <risa> Bueno, sí en plano ya, ya salió No salió ayer, ¿vale? Verdad que no es viejo, pero me refiero a Resident Evil Village Que llega con su soporte Oficial de VR A Playstation VR 2 Y... ¿Qué queréis? O sea, bueno, yo por mi parte Gran juego, lo he jugado con el mod De Preidoc en PC y, y si ya Con el mod de Preidoc en PC es la caña Pues supuestamente sí, no. Este debería ser mejor, porque casco Lo, lo ha puliendo no, no. Lo he jugado un poquito con el con el mod de Praido que empecé, me lo he comprado para PlayStation 5, y lo he jugado un, solamente pues eh, nada, media horita, porque este desde luego me lo quiero pasar en, en VR, sí o sí, y. Buah, y este mm. le, tengo, le tengo muchas, muchas, muchas ganas, porque con el anterior en VR lo pasé tan, tan mal. Pero que, al mismo tiempo también Sinceramente yo creo que este es menos, menos O sea, este creo que tiene más acción Que el 7, bueno creo, no, lo, la tiene más Tiene más sí. acción Y en ese sentido yo creo que tampoco vais a asustar O sea, ya bueno, no sea de cómo bueno, seáis Tiene, hay, sus, ¿vale? cosillas. Pero, tiene pero, sus cosillas yo que sé <risa> Y además este tiene, tiene otro, punto a, otro, otro punto a favor Que también si ya lo tenéis en Playstation 4 o 5 Lo tenéis gratis para Playstation VR 2 sin sí, ¿eh? Actualización mm. gratuita Muy muy buen punto por parte de, de Capcom Y Playstation Pues sí Y ahora le toca el turno Al que teníamos en portada de, de, Del vídeo Que es este conocido ya Bueno, yo creo que es el exclusivo Estrella, ¿no? es el exclusivo estrella Horizon Call of the Mountain por eso, el que por eso tiene su pack propio ¿no? el, el que tiene su pack uh, propio, el que dice que tiene como un modo paseo, como que, que es un poco para señalar las visitas y luego sí, una campaña no para un jugador de 8 o 10 horas, yo es el que el que he comprado con el, con el pack y por ejemplo de este faltan 20 días y hay una duda que nos ha surgido de si vendrá doblado con voces en español como los anteriores eh, yo he preguntado a una web que recoge todos los juegos que se doblan en España y me han contestado que no les consta que vaya a tener doblaje en castellano no, esto no quiere decir bueno. que no lo vaya a tener, pero a ellos no les consta a lo mejor viene en latino o a lo a ver, mejor en a lo mejor viniendo en español a lo mejor si llegara en inglés yo imagino, por lo menos, los subtítulos los tendrá, eso seguro. Espero, vamos. Yo, yo confío en que en que lleguen en, en, con voces en castellano en español. Confío. Venga, Sony, tú puedes, PlayStation, Hombre, es, venga. debería... Es una de las ventajas del juego anterior, que está en perfecto sí, castellano. O sea, Además, en vez, estar, en vez de estar protagonizado por eh, Aloy que en España le pone la voz la actriz Michelle Jenner, que oye, tendrá su caché, pues en este lo protagoniza Mindundi, así que se puede coger una voz un poquito, con, con, con, que cueste un poquito más baratilla, no me hagáis lo de Arizona Sunshine, pero me ha gastado las perrillas y... <risa> bueno, Arizona Sunshine luego en el segundo doblaje que hicieron ya era sí, aceptable mejor, sí. Venga, venga, vamos a confiar en que lleguen con voces en español en castellano, en, en latino en francés, sí, igual en valentino. Igual en latino, que, que recién en en Evil razón. Villas, porque es un gustazo cuando escuchas esa calidad de doblaje Bueno, ya sabéis, Red sí. también eh, pues, y, y te metes en ese universo En esos gráficos y tal La es que mola mola mucho No tenés que andar leyendo textos, me refiero Y otro de los títulos de lanzamiento Que traemos aquí porque Es patrio también, ¿no? De España, desarrolladores españoles Y porque mola un, un montón <ríe> Drums Rock Llega a PlayStation VR 2 Título de lanzamiento y llega de lanzamiento. Pues ya sabéis, tocar la batería y eliminar demonios, música muy cañera, música heavy, música rock and roll, entre este y el Ragnarok, pues, que le den por saco al Beat Saber. Bueno, Beat Saber llegará cuando llegue. Mira, mira, en PlayStation VR 2 va a vibrar el, el visor. Así que... Uf, y hace uso también del seguimiento ocular. ¿no? No, no, no me ha quedado claro en que, qué mecánica, pero... Pues o sea, a lo mejor puedes seleccionar los platillos o algo, no sé, algo, algo, algo. Pues aquí la agregación... ¿eh? Algo grande. Ah, mira, pestañando Ah, mira, mira, ah, mira, mira, lo... mira, mira, mira, ah. mira, oye, esto de, esto de pestañear <risas> con la VR, con PlayStation VR2, a lo mejor se le saca partido en los juegos, ¿eh? <risas> ya sabemos que hay uno que sí, pero no llega hasta marzo, pero mira, este, este parece que también va a tener alguna... Eso. Alguna cosilla Era difícil al principio, me acuerdo yo que Como estoy comentando ahí, es bueno. más difícil que o Otros, es <ríe> Sí, tenía su cosa Y otro de, de los anunciados Está ahí más tarde, que llega este mes Es este otro juego plano También, que salta a la VR Como decía Raúl Furi que es, que es editora Que está trayendo bastantes juegos a la VR sí. Que siga así, que nos paren pues este es de Signifier, este juego raro que tienes que explorar recuerdos y resolver el, como, no sé, un caso, ¿no? es un, un misterio, ¿no? Así... Bueno, y llega a MetaQuest, ¿eh? A MetaQuest 2. Esos gráficos que veis son de MetaQuest, lo... aunque, so... aunque resulten sorprendentes, ¿eh? Con esta especie de fotogrametría en algunos sí, bueno, momentos. O que se vea <risa> <La> hombre. <calle. risa> hombre. No se ve nada mal. ¿Eh? Pues este llega a MetaQuest y cuando llega, cuando llega, cuando llega? Llega? llega este... A ver, a ver, a ver, que no me acuerdo. Este cuando llega. Y al 24 ah, puede ah, ser. El 24, 24 el, 23, el, 23, el, 23, claro, 23. el 23. El 23 jueves, el 23 el 23 Pues eso, el 23, MetaQuest 2 de momento Es lo único que está anunciado Si no me equivoco Sí, este está solo anunciado para Para Quest 2 Y es un juego plano de PC Que podrían haberle puesto también VR para PC Pero de momento, Quest 2 uh -huh. Y era la que teníamos aquí Uno que, que, que se había quedado Un poco... Bueno, no es que esté confirmado, pero son de esos que traemos a veces, no es no lo que estoy enseñando ahora. Si lo, voy a, lo voy a poner a continuación, este es el Signifier. Eh, ¿Qué es este? Este es este, este el que estoy hablando. Este este lo traemos aquí porque ya es como, no sé, como, como, el, como, el, como, el, como el unicornio. Sabemos que existe porque lo hemos jugado en PC. En noviembre nos dijeron que el juego ya estaba terminado, que habían contratado unos testers para probarlo y pulirlo de, de fallos, estoy hablando del mes de noviembre, y en algunos sitios especulan con que va a salir en febrero para PlayStation VR 2 y supongo que también en PC. Pero a nosotros no nos lo han confirmado oficialmente y somos poco amigos de rumores. Que luego pasa lo que ha pasado esta semana con Bloomberg y con Sony y con PlayStation y con el visor de Apple. Sí, Pero veces. le tenemos tantas ganas sí. que lo hemos traído como en plan, venga, sí, que salga ya de una santa vez el andet Citadel. ¿Eh? Pues nada, yo creo que con, con esto que hemos visto antes, con este, o sea, perdón, con este, sí. Luego con, con este otro Después de tantos meses En el que no llega ningún juego Para PlayStation VR O, o, o llega sea, uno o solo El Horizon, Traitorismo DLC... 7 eh, Resident Evil, Village, O sea, hay, luego está también O sea, Gaby, desde la lista por ahí De los otros que llegan a PlayStation sí, VR sí, sí, por eso digo eh, Aparte, no, es que este madre, mes es la, madre, la caña ¿No? A ver, eh, espérate, que y, y, y me dejaré algunos. El de lanzamiento para PlayStation VR 2 en principio llegan After the Fall, Alter Breaker, Cities VR, Cosmonium Hide, Creed, eh, Dimeo, Discronia, Cronos Alternate, el Fantavision, este que hemos sacado antes, Gran Turismo 7, el Horizon Call of the Mountain, Vacation Simulator, Jurassic World Aftermath, el Kayak, Kizuna AI, que es otro juego de ritmo, The Last Clock Winder, que me encantó para pues, el año pasado. ¿Qué más? El, el Light Brigade, ya lo hemos dicho. MOS 1, MOS 2. NFL Pro Era. También este otro de rugby, del que mañana tendréis noticia y trailer en la web. El No Man Sky, actualización gratuita. El Pistol Wave, Puddling Places. Y Red eh, Infinite, que este también hay que pagar 10 eurillos, si lo tenéis en PSVR. Some in the Smoke. Con una versión mejorada, Sin Riders, The Tale of Onogoro, Tentacular, el What the Bat y el Zenith de Last City, que también con la actualización gratuita. Y seguro que me dejo alguno, porque es que anunciaron tres o cuatro más que se han pasado para, para marzo, como Before Your Eyes. Como el Switchback este también ¿no? El de... Como el Switchback que también iba a salir de lanzamiento Y al final se ha pasado para, para marzo En principio también los de Walking Dead Iban a salir en febrero en PC y en PlayStation VR 2 Y al final se han ido para marzo Pero vamos uh -huh. Más de 30 juegos de lanzamiento en PlayStation VR 2 Unos han caído, otros han entrado Y todavía faltan 20 días Así que la lista puede que aumente pues sí, joder, yo creo que se va a quedar un gran mes Sobre todo porque, bueno, y eso Que ya a partir de ahora, como le decía yo antes A Gaby, ya PlayStation VR2 Ya no es el futuro, es el presente A partir de este mes, queda, queda nada Queda, pues eso, estamos a, a 2 de febrero La semana que viene Deberíamos tener un directo normal Y la semana siguiente también Pero el 23 de febrero yo supongo que que algo haremos. ¿no? Yo creo que el, el, el día 22 empezamos bueno, aquí sí, a emitir el... en, directo, en, en directo a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana o a las o, o de madrugada si conseguimos el visor antes, que no puedo decir nada, pero hay cositas por ahí y hacemos un directo de 24 horas, pero vamos, que de, de estos de unboxing, de volverlo a meter en la caja, volverlo a sacar. Lo que haga bien. falta. Yo es que estoy. Bueno, yo estoy super emocionado con PlayStation VR2. Y eso que soy el primero que digo que Sony está llevando pues, una campaña de lanzamiento un poco tibia, que la mayoría de los juegos ya los hemos jugado en otros, en otros sistemas, pero cada vez que se acerca la fecha, cada día que pasa, estoy me aumenta la emoción, el hype. Estoy, estoy ahí como que lo quiero, lo quiero ya. Lo yo, quiero estoy, ya". Yo, yo estoy calmado, la verdad. Pero, pero, oye, pero sé que si hubiera algún juego que, que me llamara muchísimo más estaría como tú, o sea, estaría ahí, o sea, si sí, yo sé que voy a caer al final, si es que, igual que cae, bueno, PlayStation VR 1 lo pillé al principio, pero el 2 me voy a esperar un poco, y yo creo que que si no caigo, será, será a lo mejor en, en el Black Friday de este año, si se si hacen qué, algún descuento. Qué malos, qué malos que sois, decís, va a haber review de PlayStation VR 2 de esas vuestras en las que se nos baja el hype, porque le sacaréis fallos de aberraciones cromáticas <risa> y de cosas y de cosas de esas. <risa> Bueno, o sea, siempre. Visor, visor perfecto Visor perfecto al 100% nunca ha salido Siempre encontramos sus, sus cosillas Bueno, se las encuentra Oscar ¿eh? que yo psst. Bueno, pues las cosillas te están te ahí y Luego ¿eh? tú las ves y dices, ah sí, mira, tenía razón Oscar Pero Pero también es verdad que aquí se dice todo Luego ya que afecte Esto es como todo, tú te metes en la experiencia Y te olvidas del screen door, te olvidas de todo lo que haya ¿no? O sea, o sea al final Si lo estás disfrutando Ya depende de si te obsesionas Hay gente que que el Glare y estas ah, cosas, ¿no? Pero bueno. Y habrá que. Y a Nick, Nick, Nick Bond y al resto le digo que en esta santa casa de cuestres no se habla hasta que lo presenten oficialmente en octubre. <risa> <risa> bueno, a ver. Ya el, el domingo, el domingo hablaremos la hora virtual ahí. Bueno, <risa> pues porque no estás. <risa> Bueno, veremos ver lo que pasa el domingo Porque Oscar estaba secuestrado bueno, bueno, A ver si llega bueno, a tiempo A lo mejor, a la, a lo mejor estoy <risa> En fin Bueno, pues voy a ver si consigo Lo que es el despedir, ¿no? Pues, febrero, mes de carnaval Mes lleno de disfraces Y de juegos VR Ya habéis visto que no todos son para Playstation VR 2 También se llevan su ración PC VR Quest pico Y no hemos dicho nada, pero también llegarán un montón De juegos para el nuevo visor de HTC son, bueno, son juegos pero, pero son ya viejos conocidos como dices tú, HTC no trae nada pues o sea, ahí sí que no, no trae nada O sea, son cosas que ya sabíamos no es como Sony que sí que pues, pues, tiene Horizon, tienes Resident Evil Gran Turismo y muchos más y seguro que tendrán sorpresas ahí, como decir a muchos gustaría saber qué preparan ¿no? para, para este año ¿no? o a corto plazo o medio plazo pero pero yo creo que esas cosas irán saliendo acordaros con Pensión VR1 siempre había cosas ahí que si Iron Man, que si el Doom... O sea, iban sacando siempre cosillas... En fin... Hay que, tener, hay que ser optimista... Yo, yo soy optimista... ¿eh? Aunque no me compre de, de salida... Pero soy optimista... ¿eh? Y seguro que, que la cosa va para arriba... <risa> Muy bien... Pues muchas gracias por acompañarnos... El domingo... Como decía... Estaremos en la hora virtual... En principio seremos Oscar, yo y Julio... O sea, Oscar, Julio y yo... Y nada... Que, que vaya bien... Que disfrutéis de la VR... Y nos vemos el domingo. Muchas gracias, Gaby. Adiós. Hasta luego. Justo se acaba la música. Pues ponlo, pues ponlo otra vez. Dale, no, no el, mart nada, ya... el martes no os perdisteis el programa. El martes hicimos pellas, nos fumamos de clase y no hubo programa. Sí, sí. Oscar no estaba y no, no podíamos hacerlo. A veces tenemos vida fuera de la VR. <risa> Bueno, que no me aclaro eh... Venga, vale, sí, que adiós Venga. Que hasta el domingo Hasta <ríe> luego